etcétera Hoy estamos con la persona de Vivo él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía Hola, mucho gusto, mi nombre es Leonardo yo soy el director de ventas y de producto para Vivo Colombia Perfecto ¿Y qué están anunciando hoy? Bueno, hoy tenemos un gran lanzamiento para cerrar con brocheador este año estamos lanzando nuestros dos últimos equipos de la serie B el B25 y el B25 Pro teléfonos que vienen con la última tecnología en procesado diseño con luz cambiante y pantallas de altísima resolución Ok, y a nivel de las entrañas que traen, tenemos Mediatek, ¿cuál con qué? Bueno, venimos con dos procesadores, Mediatek 900, Dimensity 905G para la serie B25 y Mediatek 1305G para la serie B25 Pro Este Mediatek 1305G es un equipo Podríamos decirles que es de los últimos equipos que vienen con este procesador, ya que integran un ultra core de 3 GHz. Son equipos bastante rápidos, que vienen pot potencializados o soportados por una eh, refrigeración líquida que permite que los juegos, videojuegos, videos de alta resolución, eh, fotografía, eh, mantengan un muy buen rendimiento en el equipo y así el equipo nunca tenga sobrecalentamiento. Es algo que estamos muy enfocados a nivel de desarrollo, a nivel de rendimiento, para que los usuarios siempre tengan la mejor experiencia con los equipos Vivo 25 y Vivo 25. ¿Y cuál es la configuración a nivel de capacidad que tenemos? Bueno, el, el Vivo 25, como te comenté, cuenta con un MediaTek Dimensity 905 g No, pero me te refiero a nivel de ROM y RAM, que es sí, lo que sí. generalmente. Integra una RAM de 8 GB y un ROM de 128, pero estos equipos vienen integrados algo que nosotros llamamos Randy Dinámica 3.0. Eso significa que el cliente, a través de una aplicación del software, podrá duplicar la memoria RAM para tener 8 más 8 más 128. El B25 Pro, también como les comentaba, viene con el procesador Dimensity, Dimensity 1305G. Este viene con una configuración de 12 más 256, pero a través de nuestro RAM dinámico podrá también aumentar su memoria a 8 GB más. Significa que el cliente tendrá 12 más 8 en RAM más 256 en memoria local. Bueno, ¿podemos voltearles un segundo? Claro que sí. A nivel de cámaras, ¿qué nos puede decir? Bueno, tenemos unos módulos principales de 64 megapíxeles con un nuevo sensor que va a permitir tener una muy buena fotografía con baja condición de luz. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular y un sensor tercero, un tercer sensor de 2 megapíxeles para fotos de A nivel de cámaras frontales, el B25 viene con una nueva cámara Siguiendo con la línea de los B25, es una cámara frontal de 50 megapíxeles y el B25 Pro viene con una cámara de 32 megapíxeles. Bueno, hay algo que siempre nos preguntan, las baterías. Venimos algo muy bien montados, eh, configurados. El B25 viene con una batería de 4.500 mAh y una carga rápida de 44 watts que va a permitir llegar al 100% de la batería en tan solo 60 minutos. Y en el caso del B25 Pro, viene con una batería de 4.800 mAh y una carga rápida de 66 watts. Eso va a permitir que el cliente tenga cargado su teléfono al 100% en tan solo 40 minutos. Ok, ¿y a nivel de precios? Bueno, venimos con muchas sorpresas. Lo primero, los equipos vienen con todos sus accesorios, cargador de 44 y 66 watts, su funda protectora, también vamos a incluir los nuevos Vivo TWS como accesorio para todas las unidades. Adicional, vamos a tener dos años de garantía en cada uno de los productos y los clientes los van a poder conseguir desde el 28 de octubre en todos nuestros canales como operadores y retail. El B25 Pro tiene un precio de 3.779.900 y el B25 en un precio de 2.399.900. Perfecto. Última pregunta. Actualizaciones. Venimos con Android 12 desde fábrica. Todas las actualizaciones con servicios de seguridad de Google se actualizan cada 60 días. Estamos prometiendo a los clientes que el teléfono va a seguir recibiendo actualizaciones de Google después de dos años. Eso significa que este teléfono se va a poder actualizar hasta la versión Android 15, igual para el B25. Eso es algo que nosotros manejamos no solo en la serie B, sino en todo nuestro portafolio. Siempre garantizamos que los clientes, una vez compren su equipo, reciban dos años más de actualización. Bueno, pero eso que Android 15, seguro, porque bueno. a mí las cuentas me dan a 14, ¿no? Bueno, perdóname, sí, Android en 14, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pero hay otros lanzamientos, ¿no? Sí, nosotros nos estamos enfocando en las gamas media, alta y alta, también nos queremos enfocar en ese segmento medio que es el más importante en ventas a nivel Colombia. Hoy en este evento de lanzamiento también estamos anunciando dos sí. productos adicionales, el g 22 s y g 35 Nuestro actual portafolio, nuestro portafolio más vendido, de hecho, son actualmente los modelos Y21S g 21 s y g 33 s y estas son sus nuevas generaciones. En el g 35 venimos con una optimización muy grande en diseño, cámaras, pantalla y procesador. Estos equipos incluyen el nuevo procesador de Qualcomm Snapdragon 680 también vienen unas muy buenas configuraciones de RAM y ROM, en el caso del g 35 venimos con una configuración 8 más 128 y en el caso del g 22 s venimos con una configuración de 6 más 128. Ambos integran pantallas Full HD en el caso del g 35 con una tasa de refresco de 90 Hz y en el caso del g 22 s una pantalla HD Plus con una tasa de refresco de 90 Hz con módulos de cámara de 50 megapíxeles la principal, la segunda de 8 megapíxeles y la tercera de 2 megapíxeles. Ambos equipos vienen con unas grandes baterías, eh, 5000 mAh, sin embargo tienen una diferenciación importante a nivel de carga rápida. El g 35 que es el equipo que tengo en mi mano derecha, viene con una carga rápida de 44 watts y en el equipo de Y22S, que es el que tengo en mi mano izquierda, tiene una carga rápida de 18 watts. Ambos vienen integrados con Android 12, como les comentaba, igual que en la serie de 25 a todos nuestros usuarios siempre le prometemos que nuestros equipos vivos van a tener hasta dos años de actualización. Perfecto, ¿y los conseguimos desde ya? Van a estar disponibles desde el 15 de noviembre, en el caso del Y35 lo van a poder adquirir en un precio de 1.499.900, en el caso del Y22S lo van a poder adquirir en un precio de 1.100.000 y 900. Perfecto, muchas gracias.